Bueno, el día de hoy eh, está Junoen con nosotros. Ustedes ya la conocieron en la exploración de la hidroeléctrica. Si no han ido a ver ese video, por favor váyanlo a ver para que vean todo el trabajo de Junoen completo. Y bueno, hoy eh, nos va a apoyar con lo que encontramos en el cementerio. Eh, recuerden que esta caja la encontramos fuera del cementerio. Estaba como un poco volteada. Yo la agarré así de rápido y nos fuimos porque pues, ya nos estaba dando miedo. Así que pues eh, le quise traer todos los objetos a Junoen para que nos dijera si hay algo aquí cargado de energía y qué tenemos que hacer con la caja así que pues vamos a empezar a ver, que nos cuente primero qué, qué se tiene que hacer antes de abrir esta caja de Pandora <risa> primero vamos a preguntar de quién es, a quién le pertenece y vamos a pedir permiso para poder agarrar las cosas okay. muy bien, entonces vamos a, a empezar este bueno, la vuelta así está. permiso de abrir esta caja Nos está diciendo que sí se puede. ¿Si ¿Sí da vueltas? ¿Es que sí? Sí, vueltas a la derecha es que sí, ya cuando empieza a ser como diagonales es que no. Ah, ok. Ok, esta ropa, estas cosas que hay dentro de la caja, ¿le pertenecen? ¿Le pertenecen a un vivo? No. ¿Le pertenecen a un muerto? Sí, pues a parecer sí son prendas o pertenencias de alguien que ya no se encuentra. Okay. Vamos a empezar, vamos a empezar por abrirla. Uh -huh. Okay. Entonces, tiene que es como un seguro, ¿verdad? Oh, wow. Sí. A ver, vamos a ver de todo esto qué es lo que tiene más energía. Okay. ¿Qué tiene energía? Mira, aquí se detuvo completamente uh -huh. Y aquí empiezo a marcar un poco más Creo que ahorita sacamos eso Parece una muñeca, ¿verdad? Uh -huh. La máscara también parece tener Es como, como ropa o no sé Sí, parece Esto. Esa cosa de metal también parece que tiene Es que todo lo que es de metal o madera uh -huh. Sí, absorbe bastante energía Entonces Se siente como Súper viejito Esa cosa uh -huh. sí, Este no sé pero, para sacar ceja? Sí parece, pero sabes cómo son huesos. ¿Como dientes? Ah, ok. Ve. Uh -huh. Parece como dientes, ¿no? Como como sí, raíz Sí, son dientitos. Uh -huh. Dientitos. Y acá estos ya son huesos. Ok. O sea que como que son objetos de niño. Como que son.. No sé si has escuchado de estos casos donde te llevas una cosa pensando que X, pero luego este, resulta que sí tiene dueño. Creo ah, que es algo que regresaron. ¿Como un antigüedad o algo así? Sí, algo así, como que todos estos objetos los agarraron con algún fin. Yo me imagino que pues, sí como videos, hacer videos o mostrar que tenían algún tipo de energía, y, pero se vieron forzados a regresarlos a donde los encontraron. Yo creo que los sacaron incluso del mismo cementerio. Okay. y creo que todo esto es parte de ahí, y bueno, pues el muertito los ha de haber molestado mucho porque tuvieron que regresar la caja. Okay. No, esto es de un niño. Uh -huh. ¿De bebé? De bebé. ¿Y está sucio o...? Bueno, como que sí está usado, ¿verdad? Sí, se ve usado. Sí, parece más algo, algo que regresaron, como una ofrenda regresada. Ok. Tiene algo aquí atrás. Ah, ¿es el nombre de la muñeca? Sí, es ¿O de la es marca, la marca no, sé? ¿no? Ajá. ¿Qué dice? A ah, ser y. No, quién sabe. Ay, trae. No, es de cuerda. Le sí. damos, bueno, damos sí. cuerda. No sirve. Ay Dios, wow. Pues es que hay cosas, ¿no? Sí, como de niña o niño, no sé. Estos que son son petris, ¿no? Como que había algo ahí en medio. Acá hay otro. Pero está como rotillo. Uh -huh. Pues yo creo que, que lo mejor es, este, pues hay que regresarlo definitivamente a donde lo encontraste. Hay que hacer cortes energéticos por si se queda alguna parte de la energía adherida. Hay que dejarla ir. Y ¿Adherida este, como a mí? Sí, porque cuando entra en contacto a un objeto con una persona empieza a, a adherirse, o sea, se mezcla la energía. Como que mezclas colores. Ok. Entonces... ¿Y qué significa que traiga partes de alguien, aunque sean dientes? Uh -huh. Es que, mira, lo que yo creo, de acuerdo pues a mi experiencia, hay personas que van al cementerio y precisamente agarran lo que dejan, okay. porque es una forma de representar al difunto en algún tipo de ritual. Esos huesos de seguro que son conseguidos, o sea, como que se los dan de verdad, porque se paga mucho por huesos en panteones. Eh, lo que yo creo es que esta persona debe haber sido algún tipo de iniciado, o sea, que apenas iba aprendiendo, un aprendiz más bien dicho, como un tipo de aprendiz, y no supo manejar todo esto, por eso lo regresó. ¿Y aprendiz como de magia? De magia, sí, de sí, sí. Algo Aprendiendo o sea. a trabajar con muertos, precisamente. Okay. Es que esto sucede cuando definitivamente no puedes, como no sabes controlar energía de un difunto, uh -huh. eh, definitivamente vas y regresas las cosas. Ok. Entonces, ¿nos recomiendas...? O sea, ¿ponerlo ahí donde lo encontramos, tal cual, o enterrarlo o algo así? Yo creo que déjalo así como, como lo encontraste. ¿Y por ejemplo si alguien más lo encuentra? Este esto no sé, qué, no sé qué relación pudiera tener, no sé. Esto ajá. es lo único que me desconcierta porque no me hace sentido. Pero todo lo demás sí... Sí, este sí tiene que ver. ¿Te fijas es con esto que sacan los huesos? Ah, sí, ajá. Sí, es cierto. Yo sé que lo saca cejas. Sí, pero es para eso, no es para sacar un huesito y utilizarlo. O sea, yo lo que creo es eso, que no pudieron como... O no supieron cómo manejar. Ok. ¿Y la máscara? ¿Tampoco para que no tiene te reconozca. que reconozca. Sí, es para que no ah. te reconozca el muerto, según las primeras veces que tú trabajas con un muerto para que la entidad no se te pegue. Hay que usar una máscara, hay que cubrir el cabello, hay que trenzarlo, hay que usar un gorro, cualquier cosa. cosa. Así. O sea, que ahora sí que esta caja es como casi casi un ritual mal hecho o mal... Uh -huh. Alguien que quiso trabajar con muertos y que no supo creo que lo regresan por eso no han de haber molestado muchísimo y ahora qué se tiene que hacer porque lo traje en mi coche como una semana sí una armonización igual y te doy un spray áurico y traigo sprays para que empiece a despegar esa energía okay. y este y ahí está lo despides cortes energéticos sencillos es decir no me perteneces uh -huh. este ve a la persona que sí le perteneces y agradecer el servicio porque a fin de cuentas cumplió como una función y ya. ¿Y cuál fue su función? Pues ahorita mostrarse, ¿no? Como el mundo, yo creo. Ok. Una función porque no la has usado para otra cosa. Entonces, como que fue su, su función dar a conocer, tal vez, como su historia, <risa> que habláramos de esto, contarlo ¿no? y ya. Ok. Entonces, o sea, suponiendo que agarre los lentes y me los ponga, o sea, ya voy, voy a hacer como que se me pegue más. Mm, depende de la intención. Okay. Es que depende mucho de la intención. Sí, porque la uh -huh. caja estaba como así, o sea, medio tirar. Uh -huh. Sí, como, casi, casi como si hubieran abierto la ventana de un coche y nomás lo, lo aventaron. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer ahorita mm, ¿qué pudiéramos hacer. Vamos a ver si el tarot nos puede decir algo de esta caja, de quién es, a quién le pudiera pertenecer, a quién. Que, que pudiera haber. Okay. Ajá. ok. ¿Se salió? Sí. ¿Quieres, vuelta? decirnos de quién es? ¿Hay respuestas? ¿Hay respuestas para nosotros aquí? Pues sí, hay respuestas. Sí, ¿qué okay. significa lo que se sale? Que okay. hay que tener valentía. Una ah. Fortaleza, no sé sí, a, ver ah, qué hay, a ver qué hay detrás O sea, todo lo que dijeron estas cartas fue valentía y eso Sí, que sí hay respuestas Hay respuestas a nuestras preguntas Y nada <risa> más que hay que entender como Fortaleza, valentía Sí, si sí, vamos a preguntar Que sea como desde un lugar de respeto Ok uh -huh. ¿Y si brinca una, así como ahorita es O sea, azares del destino ¿De que tenía que uh -huh. salir esa? Son mensajes, sí ah, okay. Bueno, pues sí Sí lo sacaron precisamente para una práctica de magia, ocultismo algo que tiene relación con los muertos Pero no, como te comento, no lo supieron manejar, o sea, no tenían el conocimiento suficiente Buscaban tener eh, éxito, fama, fortuna, hacer algo así okay. Entonces, eh, ve, ve, no tuvieron un buen fin ¿Esto significa Ajá, está, sí, son personas ya agotadas, agobiadas, cansadas Y que fueron muy muy golpeadas como por eh, la vida o lo que estuvieran manejando En este caso, este, pues sí, la derrota total a través de no saber manejar No saber manejar energía de en esta cosa Por eso tal cual, o sea, todo lo que usaron lo botaron Y ahora le usan o la máscara, todo eso Ok O sea, fuerza, querían fortuna Ajá uh -huh. Sí, querían mejorar algo. Ah, ahorita se sí está... de uh -huh. este colgado? Sí, está al revés la carta. Es, es... este... Habla de que no... No logró cumplir como el objetivo o su... Sea, uh, sí, su meta, lo que quería hacer. Uh -huh. Creo que tiene que ver con... Recuperar... o Sí, como con recuperar el amor. Entonces, Porque una mujer. Por ejemplo, veo que aquí hay un pentagrama y aquí hay otro, pero... O sea, bueno, siempre nos han, eh, nos han enseñado Que los pentagramas son malos y del uh -huh. diablo Pero aquí, ¿qué se podría...? Los pentagramas Son muy buenos Significados más antiguos que la tradición judío cristiana eh, no, tiene nada de, no tiene nada De malo O sea, aquí nada más se habla para Referirse a la fortuna, al dinero A la buena suerte okay. Y puedo preguntar, por ejemplo, si decido Quedarme la caja como para investigarla Más Será produce, produce, no contraproducente uh -huh. Pregunta, pregunta. Uh, Me puedo quedar con la caja Para investigarla más Con todos los objetos de adentro Pues sí, sí Pero hay una, aquí hay un aprendizaje Que vas a tener Vienen experiencias Que te van a dar Una nueva perspectiva Te van a cambiar el pensamiento Ay, sí. Te van a cambiar la forma en la que ves este, pues la vida o sea un aspecto hablando de esto en específico uh -huh. te van a como dar otra otra visión de lo que tú tienes ahora con estos objetos sí está positivo que te lo que sí porque veo que sale que la rueda de la fortuna y uh -huh. bueno no sé qué significa verdad pero supongo que es algo bueno bueno si sí me quedo esta caja no sé si se pregunte al, al tarot eh, crees que me pasen cosas pues sí se asomaron las lecciones, vamos a ver. Entonces, positivo a que nos la quedemos para ver qué, qué ocurre. Más bien era, era eso, de ver si, si había algo malo aquí o qué. A ver, ¿hay algo malo? Pregunta si es un espíritu bueno o malo el que está ahí. Ah, ¿Hay un espíritu eh, ligado a esta caja bueno o malo? Pues es que son muchos. No es nada más uno. Son varios, este... Varios espíritus okay. Como que las cosas las recogieron de diferentes lugares uh -huh. Yo creo que es un rey No tienen intención ahorita de Como de trabajar, de moverse O sea, por una como que no tienen como, Intención de bajar pues a ayudar Y están a gusto donde están uh -huh. Es que muchas veces se traen muertos y llegan enojados porque ellos ya estaban en otro lugar. Okay. ¿Puede ser un conducto las muñecas? Uh -huh. O sea, no tal cual de que la muñeca se pare y camine, pero de que haya algo con ellas. Sí. ¿Sí? ¿Se puede preguntar algo? Uh -huh. ¿O con cuál de ellas? ¿O la sacamos? Ajá. No la de abajo. Si ¿Sí había sido la de abajo. A ver. A ver. ¿Cuál de estas muñecas tiene más energía. ¿O la separo? Sí. Aunque creo que es esta. Es la que se parece a Anabel de verdad. Uh -huh. No, esta no tanta No, es, sí es esta Esta Ella. Uh -huh. Porque trae algo embarrado Medio rojo Café Aquí, aquí Acá Entonces la Que nos va a traer como problemas entre comillas Es esta Sí, creo que es la que más. Creo que trae cabello de verdad acá atrás. Cabello blanco o es como no sé sí si es cabello, según sí, yo. Sí, es cabello. Un cabellillo. Porque ya viste que tenemos, o sea, bueno, que tengo otra muñeca. Uh -huh. Este, ¿crees que haya como ahí un choque de que pues si trae energía y esta también? No. ¿No? No choque. Nadie es un complemento. ¿Algo que quieras preguntar? Ah, pues que si quieres estar conmigo. Positivamente, ¿verdad? Okay. A lo mejor sí negativamente, pero okay. no. Esta muñeca de hasta para algo positivo. La pongo acá. Uh -huh. Donde quieras. Que tengo que decirte que a mí no me gustan mucho las muñecas que digamos, ¿verdad? Pero. Yo creo que no que no quiere yo creo que no yo creo que esa no no quiere estar conmigo no, <ríe> no es bueno no es algo positivo Por, para porque salieron todas al bueno esta esta, bueno, y esta, bueno, esta y esta al revés todas están al revés hasta la torre ah, está sí. al revés y habla toda la lectura, habla de pérdidas. Empieza como: qué este eres tú, empieza como contigo mirando hacia el horizonte, como con planes, proyectos. Ya está. Ajá. Okay. Y luego empieza a ir como hacia abajo en ¿Sí? cambios de casa, cambios de trabajo, cambios radicales, este pérdidas y hasta emocionales. O sea, que es como una picada hasta la torre boca abajo. Es, es un mala Habla de cambios. Ok, entonces esta no la queremos. ¿Y okay. qué hacemos? ¿La devolvemos? Sí, esa se puede devolver. Okay. Se puede dejar en, en donde la encontraste. Okay. bueno muy bien. Pues muchas gracias, Junwen. Con mucho gusto. <risa> gracias. Bye.